...canto por la vereda... Oh, de de de de de la por culpa Aquí te tenemos San Benito de, de Aloita... ¿no? Muchas veces, eh, pues por problemas realmente políticos, resurde esa, resur esa loita, ¿no? Momentos puntuales, incluso esas loitas son manipuladas para desprestigiar al movimiento asociativo, pues a vecinos, pues a, a gente que realmente le va muchísimo sano eh, loitando en este barrio para que tengan pues, una calidad de vida. No solamente fueron 82, las lutas obreras entre ya ven desde el siglo XVIII, ¿no? desde que se industrializó, desde que se consideró a Tés y a comarca hasta la ría de Vigo como mando de la barata. ¿no? Las luchas hay que entenderlas del momento en que salíamos. Salíamos en una dictadura en la cual eh, los obreros estábamos marginados, estábamos eh, machacados porque los sueldos eran mínimos y la gente tenía que moverse. Al principio eh, no había sindicatos, se hacían lo que se dice cajas de resistencia y nos organizábamos como podíamos. Te reunías en donde podías, nosotros al principio empezamos a reunirnos a la hora del bocadillo, a la hora del bocadillo, en una estufa que teníamos allí, nos reuníamos y empezábamos, el, mira yo un sindicalista hace muchos años me dijo que el movimiento sindical es como un carro, tiramos todo del carro y va subiendo. Vas subiendo y vas consiguiendo cosas. Si se para, malo. Pero si empieza a andar para atrás, cada vez coge más marcha y vas perdiendo todo lo que conseguiste. Recuerdo ir yo a las 5 de la mañana a, para ir a trabajar a Villa García y estar en la calle llena de panfletos que nadie sabía quién los había echado ...pero que aparecían, eso, incitándote a la huelga... ...y que fueras a la huelga y tal... ...y sin saber por qué, cuando nos dimos cuenta... ...estaba todo alrededor lleno de, de, de octavillas... ...había gente que trabajaba mucho... ...que se exponía mucho, que se exponía mucho... ...y claro, te exponías porque... ...en aquel momento, el cuanto eras... ...eh... ...señalado como, como... ...sindicado, o como, bueno, como... ...revolucionario, te llamaban revolucionario... Pues entonces estabas perseguido. Hubo que luchar mucho. La gente no, no, no se acuerda, no tiene memoria. Pienso que una memoria esquecida, pero no por casualidades, una memoria esquecida porque quieren que se esqueza, o sea, y están cambiando no más cosas. Entonces, cuando, una, cuando hay alguien que quiere cambiar no más cosas, cuando hay alguien que quiere mudar a historia, a historia contada de otra manera, es porque hay una premeditación a que eso se esqueza. Pero yo pienso que la memoria no está esquecida. Veedo a represión, racha y de esclavos, y vive siempre en revolución, revolución, revolución. Ese era los 72.